a veces me pregunto si la pobreza y la falta de equidad son parte de, de un virus, de una nueva pandemia o de una pandemia ya existente, donde algunos hacemos algo para erradicarla y otros prefieren esconderla o minimizarla. Soy Jorge Luis Borges, no le hago para nada gala al nombre del escritor, eh, tengo 50 años, una hermosa hija de 22, Sol, dos perritos, y Walter y además soy socio fundador en Gestiones Solidarias, que es una hermosa empresa que tiene como misión generar oportunidades de empleo a personas en situaciones estructuralmente vulnerables. Eh, esto ya hace 10 años, eh, donde nos estamos repensando como estos ciclos de 10 años poderosos y donde lo que buscamos es generar más impacto con un lindo equipo, mi socio Marcelo, más los supervisores y todos los colaboradores que contribuyen a esa misión. Pero déjenme llevarlos o sea, a otro Jorge, a un Jorge de años atrás, a un Jorge hijo, eh, tercero de muchos hermanos, de ocho, varón mayor, eh, padres trabajadores, mamá limpiaba casas de familia, papá empleado textil y más allá de las carencias, lo que veía siempre era la cultura del trabajo estos es de salir, de trabajar, de volver, y creo que eso fue algo que nos marcó a toda mi familia. ¿no? Eh, pude terminar mis estudios secundarios. Eh, mi estudio terciario como profesor de educación física, que fue una etapa hermosa que duró 10 años y que después un día pegué un portazo con el ímpetu de la juventud y me quedé sin trabajo y dije qué hago y por suerte rápidamente volví a conseguir, eh, pero en otro rubro, en el rubro de las empresas y me empecé a formar en recursos humanos eh, y trabajé como 12 años en empresas y mi último periodo fue como gerente de recursos humanos. En todo mi recorrido laboral, ya sea de profe o en las organizaciones, siempre lo social me gustó. Eh, nunca le escribí ese tema, me gustaba estar en los eh, voluntariados corporativos, haciendo acciones de responsabilidad social empresaria, eh, generando impacto, ver de qué manera podíamos colaborar con, con el medio, con el medio ambiente y demás. Y en la última etapa eh, creo que hubo un hito fundamental en, en mi vida, ¿no? Eh, la persona de seguridad me dice, Jorge, tengo que sacar a alguien que quiere entrar. ¿Quién es? Le digo, No, es una persona de la calle. ¿Y qué quiere? Quiere una entrevista, me dice. Y yo lo único que dije es que pase. Me dice, no, no puede porque tiene olor. Entonces me quedo. No sé qué hubiesen hecho ustedes en el mismo caso, si le hubiesen permitido o no el ingreso. Yo se lo permití, no lo pensé. Y, y tuvimos una hermosísima charla de una hora y media. Y, y si bien esta persona no tenía las competencias como para poder ingresar, eh, creo que aprendimos los dos y me parece que yo aprendí más de él que él de mí en ese momento. Y, y yo decía, si tenés un mínimo de poder, de posición, en algún momento algo tenés que hacer cuando tenés la oportunidad de hacer. Y creo que eso me quedó dando vueltas hasta que un día me explotó la cabeza, literal, y, y literal, me levanté a la mañana un día, creo que habrán pasado dos semanas no más, y dije voy a armar una empresa para generar oportunidades de empleo. Así fue, me fui con mi idea y mi entusiasmo a mi jefe, me, le dije renuncio, y me dice ¿qué quieres hacer? Le conté, y me dice ¿cómo pará? Eh, no renuncies o renuncia, yo te recontrato como asesor de la empresa y la verdad que estuvo genial. Se lo agradezco eternamente a Miguel y, y fue así, trabajé un año y medio como asesor y mientras desarrollaba la empresa. Y por los contactos de recursos humanos y de empresas y de generar buenas relaciones, rápidamente pude obtener el primer cliente. Feliz. La verdad que estaba feliz feliz de la vida porque dije, sí, es esto y hay gente que cree en el proyecto también y hay gente que va a acompañar el proceso de la inclusión sociolaboral. Conseguí tres muchachos que habían salido recientemente de un correccional, una chica que era cartonera, un supervisor sin experiencia pero con mucho entusiasmo y ahí arrancamos en un servicio nocturno, yo no lo podía controlar pero confiaba que iba a salir todo bien y ahí arrancamos. Empezamos y la verdad que eh, al principio todo bien, eh, estábamos todos contentos y después no tardaron en llegar los pequeños reclamos. Jorge, mirá que están llegando tarde. Jorge, mirá que faltó sin aviso tal persona. Eh, mirá que no están quedando bien los vidrios, mirá tal otra cosa y empezó a ser un cúmulo y un cúmulo y un cúmulo de quejas y reclamos que no podía frenar. Eh, hasta que un día me llaman y me dicen, Jorge hasta acá llegamos. Se fue todo al carajo, mal, y yo no lo podía creer. Pedí a ver si me podían extender, me dijeron que no, que ya le era una decisión tomada y yo lo entendía. Y estaba con muchísima bronca. Estaba enojado, estaba frustrado, estaba decepcionado, pero todo conmigo, porque yo no lo había visto, no, no me di cuenta de que esto podía pasar. Pensé que alcanzaba solamente con la intención de generar una oportunidad para varias personas y no es así. Entonces eso me hizo repensar, me hizo repensar el modelo de negocio, la forma de relacionarme con las personas. Eh, y, y si yo lo veo ahora y si me digo, ¿cambiarías algo de eso? Digo que no. Porque ese error fue perfecto, fue exactamente lo que tenía que ocurrir. No había otra manera de que pase, porque me permitió a mí repensar el modelo de negocio en ese momento, repensar la forma en que yo iba a tomar a las personas, repensar la forma que iba a capacitar a la gente, cómo íbamos a preparar para esa primera experiencia laboral. Por lo cual estoy muy agradecido de todos los errores que fui teniendo, que no fue el único ese, sino fue el más significativo, y los invito a que se confundan a que se equivoquen y que tengan excelentes y perfectos errores. Muchas gracias.